...curiosamente hay estudios que muestran que justo antes de la crisis del 29... ...se había hecho exactamente la misma política, se había bajado enormemente... ...los eh, impuestos de los ricos, los ricos tenían mucho dinero y especulaban... ¿eh? Eh, ...con inversiones totalmente delirantes hasta que la bolsa de Nueva York estalló. Estamos ante ideólogos, las desigualdades eh, siguen creciendo en el mundo el 0,5% de la población rico, evidentemente, de la población, el 38,5% de la riqueza del mundo únicamente en el año 2011 la riqueza de los ricos en el año 2011 la riqueza de los ricos aumentó de más del 30% es decir, la crisis no es para todo el mundo la crisis no es para todo el mundo la crisis la están pagando, he dicho antes, los pobres cuando se puso en marcha ...la globalización, con las políticas neoliberales... ...¿qué es lo que se hizo? Se hizo una serie de lo que se llaman reformas fiscales... ...¿en qué han consistido todas estas reformas fiscales? Esencialmente en bajarle los impuestos a los ricos... ...en eso han consistido, bajarle los impuestos a los ricos... ...y bajarles los impuestos a las grandes empresas... Las ayudas, ¿Eh? esta, esta política social tan brutal es la que Alemania está exportando al resto de Europa con el pretexto de que mientras ellos trabajan, los del Mediterráneo, españoles, italianos, griegos, portugueses, están en las playas tomando el sol. Hay más de 7 millones y medio de analfabetos en Alemania como resultado de esta reforma. Es decir, que Alemania no es un modelo de éxito social cuando nos hablan de Alemania, es pero a costa ...de eh, un corsé social brutal impuesto a su población. Y hoy los alemanes es lo que quisieran ver extenderse al resto de Europa... ...destruyendo efectivamente el Estado de Derecho. Un suurro especial.